Amado a Francis, a todo el equipo de producción, y gracias a usted que nos está viendo. Ayer, el Ministerio de Salud Pública, de, de, ¿cómo se llama? Construcciones, me fue me de Obras Públicas, obra pública, que ahora han cambiado tantos, tantas instituciones y me confundí ahí. De Obras Públicas, le pagó las prestaciones laborales a una señora que se desnudó frente al Palacio. A pues se va a el país entero. Digo, el resto de lo que han desvinculado. Sí, míralo ahí. Resulta que esta señora la desvinculan. Ella es madre soltera. Su esposo murió y ella tiene que mantener a tres hijos. La desvinculan <coughs> del sistema y entonces no le dan sus prestaciones. Pasa el tiempo. Ella se desespera y va y se desnuda frente al, al palacio. Dios. Ayer le pagaron. Eso Parece algo realmente sorprendente. Artículo, 30, a la que se desnudó, le sí. Artículo 333 de la ley 2497, quien produce este tipo de evento público es pasible de un sometimiento a la justicia y... Lleva cárcel de seis a un año. Bien. Yo no sé cómo aquí se puede... En el caso de ella, desesperada, se desnuda como una, un llamado de exigencia al gobierno, diciendo páguenme lo que me deben porque no tengo otra, otra forma de, de cobrárselo. ¿Y le pagaron? Es abusivo lo que está pasando en la pagaron. Pero no solamente es ella... La mayoría de la gente que han desvinculado del Estado, del gobierno, no le han pagado sus prestaciones laborales. Le hacen caso omiso. En ningún, en ningún estamento. Hay gente de obras públicas, precisamente, eh, eh, ella fue parte de, de ese reclamo, de educación, ¿hmm? de, de, de agricultura, de muchísimas instituciones públicas donde han desvinculado al personal y no le pagan. Y estamos hablando de un gobierno democrático, de un gobierno que dice respetar la ley. Fíjense ustedes, qué contradicción. Por eso yo le digo, una cosa es lo que dicen, otra cosa es lo que hacen. Pero no solamente esto, lo han hecho la mayoría de gobiernos. Se supone que cuando usted va a desvincular a un grupo de gente, como se hizo especialmente en educación, que fue un barrido, usted tiene que tener los fondos. Lo que yo entiendo, usted tiene que tener los fondos que le van a permitir a usted desvincular a esa persona y cumplir con la ley. Pero no pasa. Y adivinen qué. A nadie le importa porque no es a mí que me está pasando. A la sociedad no le importa porque como la, la sociedad no es la que a, a, a, no es a la sociedad a la que se le debe sino a ese grupo de personas que desvincularon nadie le importa. Pero además de eso ¿Ustedes saben lo que se está diciendo? ¿Ustedes saben lo que se está diciendo? Que eran botellas. Ah, esa es la excusa. Ah, no, lo que pasa era que eran un grupo de botellas. Aún así lo fueran. Son. Aún así lo fueran. Están en nómina. Porque a esto, aún fueran botellas, están en nómina. Lo que se vio quitar fue la botella. Pero después que una persona está en nómina, ¿hmm? lo ideal es que se ha desvinculado por la razón de que no cumplía con su trabajo. Pero aquí todo el mundo sabe que cuando llega un gobierno, quitan a la gente y ponen a, a, a, a los canchanchanes de los que llegan. Eso es normal, porque tampoco a eso no lo vamos a criticar. Ahora, de ahí a que una gente, usted, por ejemplo, un conserje, ¿de qué vive un conserje? De esos pesitos que le entran, 12, 13 mil pesos que le entran por ese concepto y que usted lo, lo desvincule, y que además de eso tampoco le pague sus prestaciones laborales, pero por Dios, ¿y, ¿y qué país es este? ¿Y quiénes son esas personas que dirigen esas instituciones que permiten esto? Peor aún, el presidente que se van a gloria de ser el Jesús, eh, el, el Cristo de la libertad y, del, de, y de la democracia y del desarrollo y de la justicia, Usted lo está oyendo, presidente, porque usted no usted vive tuiteando a cada rato. ¿A usted le gusta el, el, el, el tuiteo? Y usted ve lo que hay en Twitter, y usted ve el llamado y usted ve las tendencias. Y usted ve la denuncia. O ¿Es sordo? ¿Es ciego? ¿Eso no lo ve? Y al respecto también es mudo porque no habla. ¿Cómo que un no? presidente que habla? Se supone. Ah, pero habla de lo que le conviene. Habla de lo que le conviene y también los periodistas no le hacen preguntas capciosas al, al presidente. Qué vaina que tú quieres que la gente se haga el araquí. ¿Usted, usted ha escuchado a algún periodista haciéndole sí, bueno. una pregunta caliente a Luis Abinader. ¿Alguien le ha preguntado algo caliente a Luis Abinader? Una vez le preguntaron, es que ah, se quema oye, lo dice. <risa> Una vez le preguntaron a Leonel Fernández que cuál eran las cosas buenas de su gobierno. Le dijo muchísimas gracias. Y las malas, dice, déjele eso a la oposición. Sí, exactamente. <risa> Pero, <risa> yo pregunto, tíger, amigo televidente, tíger, sí, usted que es inteligente. Oiga, usted que es inteligente. Escritor de un libro interesante sobre comunidad. Póngase a pensar. ¿Usted ha visto alguna pregunta eh, caliente que le han hecho el presidente es, Casi que, o sea. es que para tener una pregunta caliente si sale de la boca y de la lengua me imagino que debe tener un receptáculo muy duro para bueno, poder soportar lo caliente pero yo pregunto ningún, ningún es que no es posible preguntar que sea una... al presidente por el caso por ejemplo de Faña Ningún, ningún periodista eh, le va a preguntar al, al presidente por el tres. caso de Kimberly. Nadie le va a preguntar, o sea, así se la vamos a dejar eh, pasar al presidente. Eh. Pero nadie le va a preguntar al, al presidente por el caso de las jeringas. Pero nadie le preguntó al presidente sobre el, el lío que había en salud pública. Un chisme grandísimo. ¿Cuál ah, es el chisme? Un chisme grandísimo entre Plutarco Arias y la vicepresidenta. Ah, pero si no, la gente Eso no fue se... lo que lo hizo saltar. Que fue lo que hizo saltar el cargo a, a Plutarco Arias. Un lío que hay entre ellos, la vicepresidenta y un grupo de gente frente a Plutarco Arias. es otra cosa. Plutarco Arias aparentemente era el huevo que chocó con la piedra. ¿De dónde viene el Bueno, ella la es la vicepresidenta. El viene de la UAD. Pero fíjate tú que es una vicepresidenta que es más que el presidente. Gracias. De hecho, tiene mucho más participación que el presidente. Un cafecito, para que ¿Qué ya tú te... No te ¿En qué una... país del mundo, ¿En qué país del mundo un vicepresidente tiene ese nivel... ...de impacto y de participación... Ah, que recuérdate tiene. que ella la es la que fue designada... ...por el presidente a la Comisión de Salud... Sí, Mi pero hermano. qué conocimiento tiene ella de salud... Exactamente... Ella es médico... Ella es médico... No... No, la o sea, es la no, vicepresidenta... pero... ¿pero bueno, cuál es su claro. área... Eh, empresarial... Le, le colocaron... Le, entiendes? Entonces, tan, tanto que el presidente habló de, de la duplicidad de funciones... ...y le colocó una, una ministra paralela al Ministerio de ¿Al Salud Al Ministerio Pública? de Salud Pública... ¿Y en qué cabeza en cabe? Qué cabe que habiendo un ministro que debe ser el primero claro, en ese renglón, claro, en claro, esa área, claro. el primero, y tú le pones entonces una jefa de gabinete? Sobre todo en un tema como el coronavirus, que es lo que está... Es la palabra que buscaba, es que es la jefa del gabinete. Jefe, pero entonces, ¿para qué es el ministerio? Para nada. ¿Y qué sentido tiene? Para Ahora, si tú, me dices, si tú me dices, por ejemplo, que en materia de justicia, ¿verdad?, tú dices, voy a crear un gabinete... De, de políticas Criminal. criminales. Eso es que, otra que oí cosa. A, a Chu eso es otra en eso, cosa. que ya sometió un proyecto pero de Pero nadie le pregunta al presidente nada, yo espero que venga a San Francisco de Macorís en algún momento y ojalá yo poder colarme seguridad. para hacerle un par de preguntas. Ah, Porque político. tenemos ahora mismo una comunicación eso no una graciosa. Eso no se necesita una ley para eso. Tenemos una comunicación graciosa y usted se preguntará, ¿cómo que una comunicación graciosa? Sí. Vaya a, ver las, vaya a ver lo que le están entrando a los medios de comunicación por concepto de publicidad. Yo, yo, puedo, yo, yo voy a criticar la publicidad. No, claro que no todos los medios tienen derecho a que le entre publicidad y mucha. Pero vaya usted a ver si a Roberto Fulcar le preguntan algo capcioso, algo incómodo. No. Vaya a ver entonces lo que le están entrando a los medios de comunicación por, por concepto de difundir los los programas de las escuelas, miles de millones de pesos. Entonces, lamentablemente, nadie le va a preguntar al presidente sobre el dinero de la gente que fueron eh, desvinculados, porque a nadie le importa. Nadie le va a preguntar al presidente sobre eso. El Cristo de la libertad. Porque así hay que ponerle a Luis Abinader no, no. Eh, El Cristo de la libertad De la democracia Y de la justicia El Redentor, el Benefactor de la Patria Debe ser Luis Abinader no, no. Como lo han vendido El hombre de la justicia independiente Que cada vez que señala para un lado el presidente El presidente señala para un lado Y de una vez va el Ministerio Público Como buenos lacayos Peones Pero ¿Cómo tú no lo puedes identificar eso? Pero es que la conducta está ahí. No, pero ¿qué ha dicho el presidente? La conducta que no está ahí. Conoce. Yo no, yo no es que yo no como discurso. Es que yo, es que yo, es que yo veo que la ¿Y a conducta. a dónde, pero que quiero que me lo identifique. Yo veo las acciones. Hecho. Ajá. Hechos. Hechos, no están? palabras. Hechos, no está? palabras. Es que me lo identifique. ¿Cuáles han sido en esos casos? El presidente dijo: hizo eh, eh, eso es un acto de corrupción. Todo el mundo preso. El Fomper es un acto de corrupción. Todo el mundo preso. Eh, debe renunciar lo, lo de la Cámara de Cuentas, eh, eh, allanado con 150 policías y 14 camiones. Dígame usted, dígame usted. Ah, por cierto, dijo antes, de, dijo hace como tres días el presidente, eh, con esto termino. Dijo hace como tres días, y no vamos a tolerar la violencia contra la mujer. Faña preso. Tenemos una llamada telefónica. <risa> lo ven ahí oye. dijo el presidente hey, tenemos no una llamada la mujer falla oh, por adelante ya. adelante suelta suéltame el presidente baja liado cómo es posible que tú adelante. Lo... adelante buenas y sí, buenas buenas uh, buenas mira es este, para que ya ya, ya me conteste Ay, con... una pregunta partido yo he venido condenado condenando esas descancelaciones masivamente a, a mujeres infelices principalmente yo no estoy de acuerdo, principalmente a una persona, señora, universitaria, trabajando en la boca de, de, de carnito ahí, ¿Eh? sí, la cancelaron, no que estaba estudiando para terminar su carrera, cuando estaba allá en la escuela, no había nadie, nadie que, que eh, pusiera a escribir los, los muchachos, y la cogieron a ella, porque era la única capacitada que estaba, Bien. la pusieron a ella, que que a los muchachos. Y mire, la cancela. Una muchacha, eh, madre familia, terminando para terminar su carrera universitaria, Olga, Universitaria. La la taca. Bueno, yo... ¿sabes? Yo no estoy de acuerdo con eso. No, no, ni usted ni nadie. Pero claro. Parece ser que lo que da resultado es encuerarse. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Ay, ¿Eh? ¿eh? Es un abuso, de verdad. Dios es un Dios abuso Dios lo, Dios que lo que claro, se hace con la gente. Claro. Pero... El Cristo de la libertad, el Redentor, el Benefactor de la Patria va a resolver eso. No, Luis Abinader. Yo no, bueno. yo no creo que le quepan esos. No, esos, no ni Luis lo lo lo. Así a... que lo, está lo primero ¿Qué es, es la publicidad del mira, gobierno? lo primero es, no, no, espérate. Si lo primero sabe es. La publicidad del gobierno búscame una, una vez, búscame una oficina donde exista una foto, imagen. Mi hermano, pero es. De Luis Abinader. Eso no fue, eso no fue eh, eh, eh, obra de.